Bien, amigos y amigas curiosos y curiosas de dibujo, bienvenidos a un nuevo video tutorial acá en nuestro canal Leo Art Dragons, hoy vamos a hacer un espectacular caballo con la técnica del arte óptico, vamos a fusionarlo con un ajedrezado al final para que vean un efecto espectacular muy bien y lo primero que hicimos acá en, eh, en este eh, dibujo fue eh, Calcar una silueta de un caballo. Yo lo hice, eh, busqué la imagen en Google, luego la proyecté en mi pantalla y le puse un papel calca encima. Y luego lo que hice fue eh, retenirla o delinearla ya con un marcador de punta fina. Listo. Y luego pasamos a eh, borrar el material excedente, lo que quedó del lápiz, para posteriormente. Eh, hacer el trazado de triángulos y cuadrados que nos va a dar el efecto óptico espectacular al final de el video. muy bien amigos entonces vamos a observar cómo se hizo este video y vamos a disfrutar de un poco de música suave para dibujar para que nos concentremos para que nos relajemos para que disfrutemos de este dibujo esto es arte terapia arte terapia, dibujo terapia para ustedes, para que disfruten del dibujo, suscríbete, es gratis, es gratis, bien amigos y como pueden observar luego lo que hacemos es seguir los patrones, seguir líneas continuas, si tú quieres puedes usar regla, puedes usar una regla para seguir los patrones, líneas diagonales, en los triángulos, en las formas que vamos dando. O si quieres para practicar con mano alzada vas haciendo los trazos, siguiendo el patrón para que te dé el efecto en perspectiva y en profundidad que queda genial. We'll <music> be No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos y poder disfrutar de estos espectaculares dibujos que estamos diseñando en nuestro canal Leo Art Dragons. Ingresa, observa los videos, no importa cuántas veces los tengas que pausar, no importa cuántas veces tengas que repetirlo hazlo para que logres estos efectos, la práctica hace al maestro, muy bien amigos, y los dejo para que sigan con el dibujo, disfrutando del dibujo, Creo que lo que es, bueno amigos, chao chao, bye bye, los veo en un nuevo video tutorial,